Si te preocupa qué tal estoy comiendo, pregúntame. ¿Qué tienes para cenar? ¿Quieres algo del súper? Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.